Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Hoy en un día muy, muy especial, muy particular Porque estamos eh, en, la, en la parte previa a lo que tiene que ver con la Navidad, por supuesto Y, eh, bueno, nada, quería hacer un videito, algo ligero Pensé hacer, en, digamos, un directo, pero decidí que mejor no, que lo, los voy a dejar en paz Hoy no los voy a torturar con ningún tipo de video, de video quiero decir de streaming Así que bueno, espero que realmente la pasen muy bien, que la pasen en familia. Quería simplemente desde acá mandarles mis más eh, sentidos, deseos, los, los mejores deseos que, que una persona puede tener para con todos ustedes. Porque bueno, básicamente tiene que ver con una cuestión de cariño que les tengo, de respeto, eh, de compañerismo también. Siento que estamos así como muy... yo trato por lo menos también siempre de que estemos muy muy cerca. Y, y eso pretendo en cada streaming y en cada video que hago, tratando de responder absolutamente todos los mensajes. Tratando de responder en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp que tenemos, en el Discord también. Entonces, en los privados que me mandan también, o sea, trato de responder siempre todo y estar... Eh, bien bien cerquita de la gente que es lo que más me gusta a mí y, y eso es lo que más me gusta de ser Poder estar cerca de ustedes y conocerlos un poco más un poco mejor eh, que al fin y al cabo creo que es lo que está pasando lo que pasa siempre habitualmente creo que ustedes me conocen a mí saben cómo soy saben cómo me manejo y, y bueno nada pero quería básicamente eso quería saludarlos eh, en este día tan especial les deseo lo, lo mejor, que tengan unas muy felices fiestas, que la pasen muy bien en familia. Si van a beber, no conduzcan, no manejen porque pueden causar accidentes y eh, eso es muy peligroso. Así que mi consejo desde aquí, desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Así que bueno amigos, la verdad los quiero mucho, la verdad estoy muy, muy contento con el canal, con todos ustedes. Y, y cómo van las cosas, creo que vamos a seguir creciendo. Ayer mismo llegábamos a los 4.000 suscriptores, así que creo que el año que viene es probable que pasemos los 5.000 si seguimos a este ritmo y ya quién nos para después, ¿no? Esa es una gran cuestión. Pero bueno amigos, no me estiro más, eh, quería hacer un video cortito, no lo quiero, no lo quiero hacer muy, muy largo. Los quiero mucho, muchísimas gracias por todo lo que me dieron durante este, durante este año, seguramente para después para año nuevo también haré otro, otro video. Eh, así que bueno amigos Espero que la pasen muy bien Que coman, que, que beban Con responsabilidad siempre Recuerden eso, ojo con el tema De los fuegos artificiales, si es que tiran Y esas cuestiones que también son bastante peligrosas Así que bueno chicos Muchísimas gracias y chicas también por supuesto Los quiero mucho y que pasen Unas muy muy felices fiestas Les decía el señor Mi Nando Nos vemos en la próxima Chau chau